inauguramos nuestro periódico digital e hicimos nuestra primera publicación sobre el ciberacoso. Este riesgo lo estaba padeciendo una compañera de nuestro centro. Gracias al trabajo que hicimos pudimos ayudarla y nos convertimos en unos auténticos... ¡Ciberreporteros! Pero las cosas han dado un giro de 180 grados. Tenemos un serio problema. Estoy sufriendo una verdadera pesadilla. Ayer, cuando entré en mi cuenta de Google, parte de la información había desaparecido. de mis very important documentos habían sufrido modificaciones. ¡Quiero llorar! Todo mi trabajo de varios y varios meses se han ido al traste. Cuando llegué a la redacción, mis compañeros tenían unas caras muy raras y les pregunté que ¿qué les pasaba? Y me dijeron el mismo mensaje con varios, varios insultos. ¿Y no os imagináis quién era el remitente, La misma ciberreportera que viste y calza. Nunca, jamás de los jamases. Me imaginé que pasaría por una situación de este tipo. Me di cuenta de que no había sido autora de esos emails y tampoco había destruido parte de mi información. Investigando, averigüé que había sido una de las víctimas de su plantación de identidad. Los roles han cambiado. Ahora soy yo quien necesita ayuda. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha suplantado mi identidad? ¿Qué debo hacer? ¿Me podéis ayudar? Si me queréis ayudar, os tendréis que convertir en unos ciberreporteros especializados en suplantación de identidad. Si es así, estáis en el sitio de mi Aprenderéis a prevenir y a actuar contra la suplantación de identidad, un riesgo que creemos que nunca nos va a pasar. Y además, descubriremos quién está detrás de todo este asunto. Y además, ayudaremos a nuevos compañeros a mejorar su seguridad cuando naveguen por Internet. Convertiréis en ciberreporteros, convención en su plantación de identidad.